En la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y se vino un integrante de la familia Mix, se vino Impacto Inmobiliario a la tarde del Magazine con la conducción de Gisela Costa, a quien le damos la bienvenida. Hola sí ¿cómo va? Hola Caribilla. ¿Cómo ¿Vamos estás? A acostumbrar que eh, cuando pase todo esto va a ser a la mañana. Claro, hay que después trasladar todo. A las dos a, a la tarde, ¿no? Pero sí, vamos a, eh, en cuanto podamos ya vamos a arrancar el programa a la mañana porque esto nos ponemos a charlar y es, nos queda corto. Tal cual. Pero bueno, esto estamos viviendo una situación especial, damos el ejemplo desde nuestra casa, pese a los permisos que podemos tener como prensa, la idea es esto, ¿no? De, de dar el ejemplo y quedarse en nuestras casas. Bueno, empecemos. Empecemos porque ayer la verdad, lo bueno del no, el miércoles pasado tuvo muy, muy buenas repercusiones. Esto de, de estar eh, compartiendo estos tips e eh, investigando esto que tiene que ver con... Lo, lo que podemos hacer hoy es darle esta vuelta eh, de rosca a lo que tiene que ver la tecnología. Todo el mundo no va a ser igual después que termine esta pandemia, después que pase todo esto, no va a ser igual, ya o sea, no hay una vuelta atrás, eh, todo, se va, eh, todo lo que conocimos hasta este momento eh, va a cambiar y no cabe duda, o sea, eso no lo digo yo, lo dicen o sea, todos los que saben porque desde, desde fundamentalmente la cantidad de desempleos que va a haber, eh, todo lo que tiene que ver con cómo readaptamos, porque por más que esto pase 30, 70, 90 días, nosotros nos va a volver a, a volver a salir a la calle, va a costar, ya vamos a haber aprendido determinadas cosas que estamos nos está entrando a juego de cómo cuidarnos, cómo, o sea, como fuimos hasta ahora, no vamos a volver a hacer, y eso es, eh, es una realidad que obviamente eh, desde perspectiva, hay que, el que no se adapta eh, va a quedar afuera, y es una pena, y justamente lo que nosotros necesitamos a nivel negocio es adaptarnos a esta realidad. A los que nos costaba, y a los que eh, yo podría hacer un stand-up de una hora con mis problemas con la tecnología, sí, sí, sí. Eh, y hablar de las impresoras y de todo pero eso. Pero igual te cuento que las llevas muy bien, yo no le veo problema. Sos una ¿Sale? genia. Quiero quedar afuera. O sea, ahí está el objetivo. Yo no, me, no soy de las que se va a quedar quejando. Eh, porque, está bien, hoy no estoy facturando, hoy como todos estamos pasando un mal momento. Pero yo quiero que cuando esto se active... Quiero estar en, la, en de las... Lo, lo decíamos un poco en, en el texto, ¿no? En lo que escribimos y compartimos en la página. Yo quiero estar dentro de las que se va a despegar positivamente con esto, ¿entendés? Las que va a poder seguir... la que se va a recuperar rápido. Entonces, aprovecho de mi tiempo en para crecer, para estudiar. Si yo tengo... Por eso digo, eh, eh, una de las cosas que pusimos es detectar los problemas de comunicación. ¿Dónde estamos fallando? Tenemos tiempo de analizar en nuestra empresa dónde estamos fallando. O sea, no solo en lo personal, siempre hablamos de las dos cosas, pero bueno, ustedes los coaches se ocupan de la parte... <risa> pero es lo mismo, no, yo me voy a ocupar en mi empresa, detectar qué es lo que tengo tiempo de detectar dónde están las fallas. Y muchas tienen que ver con la comunicación, la comunicación interna de los jefes con sus empleados, o de o, si yo soy yo solita, o sea, cómo manejo mi empresa, o sea, y tenemos herramientas que son que están disponibles, que están en la nube, que te las da el mismo Gmail, el mismo Google, que está buenísimo que ustedes entren en, en su Gmail, vayan al, al sector derecho, desplieguen al lado de su logo y vean, pongan ver más, y van a encontrar un montón de herramientas que ya las tienen disponibles, que pueden utilizar a sus empresas. ¿Sí? Que, que, está, que es en línea, que pueden trabajar con sus empleados, cada uno desde su casa, y, eh, y seguir ¿no? aportando y viendo todo, organizando todo lo que es el trabajo interno de la oficina. Eh, es por un tema de tiempo, ¿no? Que esto no se hace, porque se hacen otras cosas. Y ahora tenés el tiempo para hacerlo, es el momento. Eh, también una falla muy... Eh, muy eh, importante es tu comunicación externa. Cuando hablamos de comunicación interna, yo me refiero a todo lo que es dentro de, de, de mi oficina, ¿no? Otra cosa que vamos a tener que detectar es cómo me comunico yo con mis clientes. ¿Cuál es mi velocidad de respuesta? Si realmente eh, contesto de la manera que, que corresponde, o, a ver, ejemplos, por ejemplo, que llega un mail vos le ofreces otras opciones de propiedades, o solo le respondes lo que te está preguntando, y después le mandas un mensaje por WhatsApp. O sea, pulir ese, ese sistema de comunicación. Y lo que es más importante es lograr hacer un método. ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa en, la, en, en las empresas, sobre todo cuando están creciendo, es que yo tengo mi método contrato una persona, más o menos le enseño mi método, pero él después construye su método. Y así sucesivamente. Entonces por ahí dentro de una oficina donde trabajan, vamos a armar una empresa chiquita, tres, cuatro personas, si no hay un método, y cada uno sigue la suya, terminas atendiendo mal al cliente. Entonces es un buen momento para organizar y hacer un método, un manual, donde uno pueda... Eh, plasmar, aunque parezca una pavada, es decir, bueno ya, ya entra una llamada telefónica, ¿qué sucede con esa llamada? ¿A dónde se registra quién llamó? ¿Qué solicitó? ¿Cuál fue la respuesta? Y ¿Quién lo atendió? Cosa que uno después, si yo atendí a este cliente, viene mi compañero y pueda hacer un seguimiento y pueda saber qué se le dijo qué no se le dijo eh, y que no haya problemas internos entre los compañeros de, de trabajo, propiamente dicho. ¿sí? Una cosa es cuando uno lo deja verbalizado y la otra cuando haciendo un método, un manual, uno no, directamente sabe ante una duda durante ese procedimiento, eh, sabe a dónde recurrir. Y que nos va a permitir también después hacer un análisis, y encontrar dónde estamos fallando, porque muchas veces creemos que estamos fallando en tal lado, que bueno, no tenemos buenas propiedades o que, eh, no sé, tardamos en Y en realidad estaba en otro problema. Cuando no pudiste cerrar la operación, por ahí eh, vos creíste que era porque el cliente no le gustó la casa y en realidad fue porque, porque vos o tu empleado lo atendió de una manera que no le gustó. Claro, ¿Sí? una falta de comunicación, ¿no? Entre el protocolo de la empresa. Y nosotros no vamos, no podemos perder una venta por eso, ¿sí? Muchas veces nos pasa, eh, por ejemplo, cuando nosotros somos varios en la oficina, que eh, yo le cayó algo mal al cliente que yo dije y recurrió a otro, a otro vendedor por suerte, porque podrías haber perdido al cliente directamente. Y muchas veces esas cosas se resuelven con este, con este manual de procedimientos ¿no? Sobre todo si tu empresa está en crecimiento, eso es más que recomendable. Para esto, eh, hablando y nos vamos a detener un poquito en lo que es la comunicación con nuestros clientes, que lo habíamos empezado a hablar la otra vez, tenemos todo lo que es la, la mensajería, eh, hoy en día casi ni siquiera las llamadas telefónicas eh, están siendo el vínculo, el contacto con el cliente, ya no solo no va la gente a la oficina, o sea, muy poca gente se traslada hacia la oficina y habla en persona con un vendedor, sino casi que se reusan a recibir llamadas, ¿sí? o porque están ocupados, o porque no tienen ganas, o porque no tienen ganas, ¿sabes que este Me va a vender y me va a tener una hora diciéndome, uh -huh. ay, no, no sabes, está buenísimo. La gente ya no tiene ganas. Eh, insisto, te podés resistir. A mí me hace ruido. Te si lo estoy diciendo y no lo entiendo. ¿sí? Yo soy de que me gusta hablar, de que me gusta que me convenzan. He comprado cosas solamente porque me encanta como me las vende, no porque las... Claro. La... claro. Pero bueno, Pero, hay que adaptarse a lo que. Hoy la gente quiere, ¿no? No, ni siquiera una llamada telefónica. Entonces, la respuesta por WhatsApp, el mail, ahí en, en la página nuestra pusimos otras opciones como el Periscope, eh, Snapchat, incluso Instagram, aunque es más limitado el tema de Instagram, eh, te permite comunicarte, mandarle la información que ellos solicitan, ver si se pueden conectar, te permiten hacer... Eh, videos en tiempo real, esto que estamos haciendo nosotras, ¿sí? decir, estás en una casa, la estás mostrando y le mostrás en vivo dónde estás, cómo es, cómo entraste, cómo saliste. Te este, permite la mensajería instantánea esto, ¿no? Esta comunicación que yo veo, voy a ver el mensaje cuando yo quiero, en el horario que puedo, y si me interesa te respondo, a mí me enoja un montón cuando ni siquiera me ponen hey vi la, entré a la página y la vi! Es, es así, o sea, eh, pero nos tenemos que acostumbrar a que eso puede ser que no suceda. Y no quiere decir con eso que perdamos una venta. Sí, claro. porque me ha pasado que no me han contestado en absoluto ni nada, solo vi el. Yo ni siquiera tengo activado el doble el asustito. Y de repente, 20 días después, me dijeron: Vamos para Pinamar, quiero ver esto. ¿Entendés? Pero, hay, pero esa información tiene que estar. Bien, eh, y lo pusimos, en lo, esto va relacionado a lo que hablamos la semana pasada. Y esto tiene que ver ya no con, con eh, ¿cómo es? lo que hablábamos perdón, anteriormente, de cómo se plasma la información, sino cómo se transmite. ¿Sí? Y la vamos a transmitir por estos medios. Mucho aprendizaje con lo que es WhatsApp, mails y otras... Eh, y otras vías de comunicación que uno. Yo ahora estoy investigando mucho el tema del Hangout, que está en Gmail <coughs> y en estas eh, videos ya. Perdón, llamadas, el, ah, eh, que es como si fuese un Zoom, tal cual. No, el Zoom, el Hangout, es, lo tiene mucho más, la gente lo tiene mucho más instalado que el Zoom, porque muchos lo vienen ya dentro del paquete de Gmail y muchos no lo desactivan y te permite un monte, estar en comunicación con, con muchas personas a la vez, también por videollamadas, que eso es también lo que se viene, las conferencias, videollamadas, conferencias, si sos cuatro personas, Whatsapp te lo permite, lo, el problema de, de las videoconferencias de Whatsapp es que no te permite el intercambio, de por ejemplo, de, en, mientras estamos hablando yo te puedo mandar una imagen, te puedo mandar un plano, te puedo estar... Eh, mandando información que podemos ir debatiendo en el, en, mientras conversamos, para eso la plataforma Zoom está buena, y el Hangout también. Y sí, se, como... se gana tiempo también, porque cuántas reuniones dentro de cada uno de los lugares donde se está, se gana mucho tiempo. Eh, eh, movilizarte, eh, o sea... Todo eso lo vamos, lo, por eso te digo lo, lo importante de, de ir eh, allornándonos, ¿no? Hoy en día vamos a ir a ver una, una propiedad seguramente con alguien que realmente está interesado. ¿sí? Porque ya pasó por un montón de instancias. Claro. O incluso podemos coordinar, mirá qué maravilloso, el ir una sola vez a la casa, como se hace en Estados Unidos, o como se hace en otros lugares, que es el, el día del Open House, ¿No? puedes decir bueno, si vos coordinás varios clientes para diferentes horarios en un mismo día, te va a permitir que vos vas a ir antes, vas a preparar la casa, la vas a dejar divina, y, te, y vas a ahorrar esto que es el tiempo, ¿no? que tanto nos interesa, y que cada vez eh, le damos más valor, ¿no? Y nos queda este tiempo para, para disfrutarlo en, en cosas que nos hagan bien a nosotros mismos. Eh, ¿Por dónde vamos? bien fuimos por el tema de la comunicación. Después tenemos cómo compartimos todo este trabajo que venimos haciendo de armar una, una publicación hermosa, le sacamos buenas fotos, hicimos videos 370, le pusimos el mapita, tenemos la publicación en nuestra página hermosa y cómo hacemos que la gente vaya a esta página. ¿Sí? Ajá, ¿cómo hacemos eso? Claro, porque ahí es donde vamos a... Aprender a usar, si es que no estamos cancheros, es un buen momento de meterse a jugar con el Facebook, con el Instagram, ¿sí? con el Twitter, aunque el Twitter, yo no soy muy fan del Twitter, es más político, mucho mensaje negativo. A mí el Twitter nunca me todavía no me conquistó. Pinamar, no sé si hay mucho Twitter eh, es muy político, me... como vos no decís en el rubro inmobiliario no me todavía no me sedujo, no me, pero bueno, se dice en Buenos Aires que se usa un montón, así que si sí tenés la posibilidad de activar el Twitter total hoy en día, haces la publicación en una, se replican las tres, así que dale, o sea, nada, todo es para más. Snapchat, Twitter, eh, es maravilloso. Yo digo, desde mi experiencia, experiencia, no me voy a meter en Twitter porque más que, o sea, lo he utilizado poco en este rubro, pero bueno, está. está. Y sobre todo, lo que es, es posicionarse en Google, ¿no? En, en, en ya meterse, insisto, aprovechen, lean cómo pagar eh, para que cuando vos buscan, aparezcas Buscan Pinamar o buscan para comprar una propiedad en Pinamar, venta. ¿Cómo te puedes hacer pagando, por supuesto, porque no todo es gratis en la vida? Eh, hay truquitos como para ir posicionándote más arriba sin necesidad de pagar, que también lo puedes. Te, te, te invito a que googlees y te pongas a, a, hacer, a aprender, que es un excelente momento para aprender cómo hacer para posicionarte más arriba, y si no, bueno, ya te digo, pagándole al señor Google, para que cada vez que pongan determinadas palabras, tu empresa salga en las primeras hojas, porque no todo el mundo se toma la paciencia de revisar las 60, 70 inmobiliarias que hay en Pinamar, sino que entran estadísticamente, que eso es otra cosa que vamos a hablar, no sé cómo estamos de tiempo, eh, a las, primeras, a las primeras páginas, ¿sí? porque por una cuestión de tiempo se aburran y no llegan a la página 13. ¿sí? Bien. Y por último, vamos a mencionar dos cosas que me parecen interesantes en esto que obviamente vamos a seguir eh, explayándonos puntualmente cada tema. Es esto que tiene que ver con investigar sobre lo que es el Big Data, ¿sí? que hay empresas... O sea, cada vez que nosotros mandamos un, un mensajito, una consulta, todo queda registrado en, en, y para estadísticas, estadísticas, estadísticas. Giselle hoy entró a ver una campera de cuero, no sé si parece que te leen la mente, no sé si a alguien les pasó que vos pones, le pones a una amiga eh, por Whatsapp tengo ganas de comprarme una moto eh, y, y por Instagram te mandan una publicidad de motos empiezan a caer publicidad de motos, de motos, de motos, de motos eso no es casual ¿Sí? O sea, toda, todo leen lo todo, que... vos decís que te leen todo, ¿sí? Mira, está... Eh, hay un juicio que es muy interesante de una chica que quedó en de 15 años que quedó en, en España que fue embarazada no le había dicho a los padres aún, y los padres se enteran porque en su ordenador empezó a recibir todo lo que tiene que ver publicidad desde embarazo. Ah, fuerte eso. Sí. Es muy fuerte, hay un juicio ganado, o sea, esto es está dentro de, lo, de, de la jurisprudencia, o sea, por eso se modificaron muchas leyes que tienen que ver con... Eh, la privacidad, ¿no? Porque vos fijate hasta qué punto las, la, el, todo lo que es esto, que es tan importante y que tenemos que empezar a, a hablar, sobre todo si queremos posicionar a nuestra, a nuestra empresa, es utilizar esos datos a favor nuestro para saber dónde están los nichos, los puntos que nos interesan a la hora de invertir en publicidad. En este sector, 300 y 400 mil dólares, cuando ponga plata en Instagram o en Facebook, por ejemplo, o en, o en posicionamiento de Google, vaya redicción, red, eh, redire, redireccionado a los ordenadores de la gente que puede pagar casas de ese valor. sí. Y eso es muy importante, porque cada peso que vos pongas dentro de la web, que no te olvides que hoy todo va a ser así, ya estábamos hablando que ya las tarjetas de crédito, ya no existen más, ya todo va a ser por el teléfono. ¿Sí? Eh, podemos optimizar todo eso a través de empresas que se dedican al análisis y de lo, todo lo que es Big Data, y que te asesoran. Yo sé que es una inversión, pero bueno, también estamos hablando, no todas las empresas son iguales, tenemos empresas chiquitas, medianas, grandes, nosotras hablamos para todas, y cada uno... Eh, invierte en la, en la manera que puede, ¿no? Pero bueno, estas son todas cosas que van a hacer que optimicemos y que sigamos creciendo dentro de nuestro negocio, ¿no? Perfecto, me encantó la propuesta y a seguir hablando de estos temas, porque es lo que se viene, como vos bien decís, y la gente necesita ayornarse y cada vez más practicar y aprender cómo manejar su empresa. Les dejo la última cosita antes de despedirnos, y es, eh, cuando hablamos de armamos nuestro procedimiento, queremos detectar eh, dónde fallamos, una cosa muy práctica y muy buena, y que si ustedes ven las grandes empresas, las realizan todo el tiempo, y son las encuestas. ¿Sí? Dentro de lo que, es, lo que se nos ofrece en Google, tenemos la capacidad de hacer encuestas generar encuestas. ¿sí? Podemos hacer encuestas a toda nuestra cartera de clientes con preguntas que nos sirvan para detectar dónde está nuestra falla. ¿sí? Saber cuál fue la, el... por ejemplo, nosotros que realizamos los, los alquileres temporarios, a ver cuán satisfechos fueron nuestros clientes con nuestra atención, si no, por qué, que, que, que podamos tener... Eh, ahora que tenemos tiempo claro. eso debería ser siempre, siempre, siempre fíjate que todas las empresas grandes, Movistar, vos, perdón no digo nombres, pero cada vez que vos te atienden por teléfono te, dice, te la dejo con una encuesta todas las grandes empresas hacen encuestas ¿sí? y para qué nos sirve eso? para saber exactamente dónde estamos parados jueguen anímense, hagan encuestas con los clientes, eso no va a servir para identificar dónde están nuestros nuestros puntos flacos y así poder cambiar. Bueno sí, muchas gracias, realmente muy bueno este aporte de impacto inmobiliario. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos. ¿Cómo? Vamos a seguir por esta línea, tenemos un montón para hablar. <risa> Seguimos un tiempo más así, tal cual. Bueno, sí, te mando un abrazo muy grande y gracias. Gracias a vos, Cari. Saludos Gisella. a todos por se Gisela Costa de Impacto Inmobiliario en la tarde Mix. Quédate con nosotros, ya venimos.